Hola, en este video quiero explicar lo que tiene que ver con el diseño del layout de la tienda electrónica eh, que les va a permitir definir un estilo a su gusto para la tienda ya sea porque simplemente quieren no usar el layout por defecto o los layouts por defecto que eventualmente se incluyen en la tienda electrónica o porque quieren eh, integrarlo directamente con su tienda ¿ya? Eh, si ustedes definen su propio layout y de hecho su layout es igual al diseño que ustedes tengan en su página web eso le va a permitir integrar la tienda directamente con su página y que un usuario en el fondo, a menos que mire la url que ya mencioné en otro video que se puede ocultar eh, no va a saber si es que está en el, su página o en la tienda de nosotros ya, obviamente eso requiere un poquito más de trabajo con el código del layout pero se puede hacer ya se puede llegar a algo así entonces para eso lo que hay que hacer, bueno, lo primero es ir a la configuración de la tienda eh, esta configuración no es igual a la que hemos visto antes porque estoy trabajando ahora en, en, en el. En, de desarrollo. Y tenemos que ir a la documentación. ¿ya? Acá en la documentación está todo explicado todo lo que tiene con el layout en este texto. Obviamente este video va a ser un poquito más largo porque voy a ir con un poquito más de calma. Y lo primero que tienen que hacer es descargar este layout. Entonces lo descargan, lo guardan como, yo ya lo tengo descargado y lo abren. ¿ya? Entonces una vez lo abran vamos a ver que tenemos esto. ¿ya? No sé si se ve idealmente por la resolución que yo tengo cómo se va a ver en sus computadores este, este, entonces lo que voy a tratar de hacer es agrandarlo un poco Y espero que con eso se les vea mejor Ya, eh, Si no, obviamente, bueno, ustedes pueden bajar el código y ahí lo van a revisar con más calma ¿Qué cosa es este archivo? Este archivo es el diseño de la página Que es puro código HTML Ya aquí, eh, bueno, eh, HTML con JavaScript Ya, hay JavaScript por ahí Y Pero es básicamente HTML, obviamente y por razones de seguridad Aquí no hay código PHP y no pueden subir código PHP al sitio ya, eh, hay dos partes donde hay dos variables específicas que son utilizadas para reemplazar el contenido de la página Pero el layout no, no acepta eh, que ustedes carguen a, eh, PHP ya, Porque en el fondo sería inseguro eh, ¿Qué cosa interesante hay acá? Bueno, eh, el diseño en sí, eh, recuerden, es lo que está dentro del body, que es lo que está acá abajo Esto es lo que ustedes pueden modificar Se recomienda que la cabecera que está acá la mantengan toda ya, Porque hay cosas que acá que se ocupan eh, dentro, de la, dentro de las páginas Por ejemplo, para chequear formulario, cosas así también es obligatorio que utilicen Bootstrap Ya, es el, el libre T Usa Bootstrap y Por lo tanto, eh, las cosas que están dentro del carro De compra, por ejemplo, dentro de la misma página Todo eso, usa Bootstrap Entonces, si ustedes no usan Bootstrap eh, La página se va a ver mal De, de, de frente, de frenteón. Entonces, tienen que usar Bootstrap ¿Qué cosas son opcionales acá? Eh, de, dentro de la cabecera Lo único opcional Podría ser esta parte de acá, que está acá abajo de Angular. Ya. Angular eh, JS se utiliza para poder hacer cosas dinámicas con, eh, con la tienda. Esto porque si nosotros vamos a la tienda, la tenemos acá, disculpen el cambio de pestaña, y nosotros vemos el código fuente de esto. vamos a ver que acá adentro hay un archivo que se llama este. Tienda sitio JS7612.83. 76 si ustedes abren ese Javascript, contiene el, eh, todos los datos de la tienda Bueno, ¿qué datos? Los datos que me permiten armar el layout Ya Recuerden que este layout es estándar para todos eh, ustedes Entonces, en el fondo, eh, hay que poder definir de alguna forma cuáles son los elementos que están en el catálogo cuántos elementos tiene el carro, los datos de la empresa, etc. Entonces, todas esas cosas las van a encontrar en ese archivo O sea, si ustedes revisan ese archivo van a ver que, por ejemplo, aquí está definida el nombre de la empresa, la página web por ejemplo acá la categoría de alimentos que tiene 5 ítems lo que está en el carro, en este caso hay 0, etc. las páginas, en este caso no hay ninguna página personalizada que vimos en otro video ¿ya? entonces eh, es súper importante es ese archivo porque en el fondo eh, nos permite saber qué es lo que tenemos en la página ¿ya? ustedes si bien van a crear un diseño, un layout personalizado podrían omitir todo eso, podrían omitir esos datos porque en el fondo probablemente al crear su diseño personalizado ustedes van a definir directamente los enlaces de las categorías o los enlaces de las páginas sin embargo hay un dato que eh, no van a poder sacar o no van a poder crear ustedes de la nada sino que tienen que necesariamente sacarlo desde, desde ese archivo javascript que es la cantidad de elementos en el carro a menos que por alguna razón ustedes no quieran mostrar el número de cantidad de elementos en el carro simplemente coloquen la palabra, la, la palabra carro de compra por ejemplo bueno eh, asumiendo que eh, si sí van a querer usar los datos de ese archivo Porque van a querer sacar dinámicamente las categorías O dinámicamente las páginas O dinámicamente el carro Van a tener que incluir ese archivo ya. Ahora, se recomienda que lo hagan Porque si no, en el fondo, cada vez que agreguen una categoría eh, O agreguen un ítem Van a tener que estar modificando el layout Y obviamente no es la idea Si para eso está Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, acá se hizo con eh, Angular ya. Entonces con Angular se fueron definiendo eh, las distintas variables. Ahí tenemos un ejemplo. El nombre de la empresa, por ejemplo. O acá las clasificaciones con los nombres. ¿ya? El, el objetivo de este video no es mostrar cómo usar Angular. Así que si alguien lo necesita usar, por favor puede revisar la documentación correspondiente de ese proyecto. ¿ya? Eh, en general, eso es lo único que podrían quitar. Angular. El resto de las cosas tendrían que mantenerlas todas. Obviamente esto, por ejemplo, lo podrían colocar más específico. No tendrían que específicamente esto. El, el, el título de la página o, o el favicon Lo pueden especificar ustedes Aquí recuerden que está todo hecho Para que sea estándar eh, Con todos los clientes de nosotros Ya, pero recuerden Que en el fondo la cabecera No es mucho lo que pueden tocar Que si sí pueden tocar Obviamente completamente El body Y el body implica El diseño completo O sea Pueden cambiar todo este diseño Quitarlo negro Quitarlo blanco Quitarlo plomo Colocarlo de otra forma Darlo vuelta, etcétera Eso ya ahí Obviamente ya ahí eh, Su creatividad Y su diseño Que ustedes quieran eh, utilizar Ya eh, dentro de del body, eh, algo que sí deberían mantener eh, Que obviamente no es obligatorio, pero nuevamente se recomienda que lo hagan Pueden hacerlo de otra forma Este código que está acá Que tiene que ver con el mensaje de la sesión ¿ya? Esto que está acá es una de las dos variables que tienen que mantener dentro del código ¿Ya? Esa variable se reemplaza por un objeto eh, JSON que contiene eh, la información del de mensaje de la sesión Estos son los mensajes que ustedes ven cuando les dice error o ah, esto está correcto Por ejemplo, si vamos al carro acá Eso azul que aparece ahí con el mensaje y dice que el carro de compra se encuentra vacío y, y, y está catalogado como un info, etcétera. Eso aparece eh, por algo que se dejó en este objeto ¿Ya? Entonces es importante que eh, ese objeto lo mantenga Lo más simple es dejar este código tal cual ¿Ya? es lo más simple de es código de tal cual o a ahora si por ahí, qué motivo ustedes quieren cambiar los colores quieren cambiar el diseño quieren que sea más grande etc. obviamente ya pueden entrar a eh, modificar este código ¿Ya? Que en el fondo es el código JavaScript que, que genera eh, esa alerta ¿Ya? pero lo importante aquí es que utilicen esto y que lo mantengan porque en el fondo si no lo mantienen cuando la página entrega algún mensaje el usuario que esté visitando le, su tienda no lo va a ver porque en el fondo no va a estar ¿Ya? Y la otra variable que es completamente obligatoria Que aquí no hay ninguna alternativa es esta Porque ese en el fondo es el contenido de la tienda ¿ya? En el fondo lo que usted está modificando Que es el layout, es lo que está alrededor de esto Que es el centro ¿ya? O sea, Este es el contenido de la tienda Los menús que están arriba, abajo, lo que coloquen a los lados, etcétera Ese es el layout, ese es el diseño que ustedes controlan El diseño que ustedes no controlan Es el diseño, por ejemplo, de los catálogos O sea, si voy acá a computadores Este diseño que está acá, ustedes no lo pueden controlar ¿ya? Bueno, aquí es puro... Puro ítems de prueba Este diseño tampoco lo pueden controlar En el futuro es probable que se agreguen algunas configuraciones Para definir si lo quieren por cuadrícula, si lo quieren en lista O algunos tamaños, etc. Pero, eh, insisto, esto no lo pueden controlar Tampoco eh, lo que está, por ejemplo, esto que está acá Ustedes pueden controlar esto que está aquí en medio Pero lo que está arriba, o lo que está acá a la derecha Eso es parte del, del, del contenido de la página esto que está acá el medio lo pueden controlar, recuerden, porque depende, es variable por cada ítem por cada Al igual que la página de inicio, es variable porque pueden crear la página de inicio. ¿Ya? Pero entonces, este content que está acá, contiene el contenido de la página, y eso obviamente no lo pueden sacar. ¿Ya? Entonces, todo lo demás, lo que tiene que ver con menú, con colores, con eso sí lo pueden tocar. Entonces, una cosa simple que se podría hacer acá es, eh, por ejemplo, separar el contenido en dos cosas y dejar algo al lado derecho y algo al lado izquierdo, como por ejemplo para crear un menú. entonces si quisieran hacer eso, eh, se puede hacer Y es bastante simple hacerlo De hecho, lo vamos a mostrar Bueno, y finalmente después está el footer Que obviamente lo pueden cambiar Este sí se recomienda que lo cambien Pueden cambiarlo directamente. Generalmente estos, cambios, estos datos no van a cambiar mucho Por lo tanto, pueden directamente sacar el código en JavaScript Y colocar directamente eh, su footer personalizado Con, con sus datos y de manera dura Ahora, si quieren mantenerlo eh, de manera dinámica, cosa que si ustedes cambian algo en librete, cambian la tienda obviamente dejan el código JavaScript como está o lo, obviamente o lo, o lo, o lo tocan de acuerdo a lo que eh, ustedes quieran hacer con su diseño porque ya que no, no va a ser obligatorio y que necesariamente todo, todos tengan el, el nombre con los teléfonos de este lado, etc. ¿Ya? Entonces bueno, hagamos un cambio y veamos cómo se sube, cómo se ve, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es bueno, primero tenemos el diseño acá Si usted abre, este, este es el código HTML, si se fijan acá dice content es porque en el fondo aquí no se está esto no está cargado todavía en la aplicación y no se está reemplazando entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente crear, eh, crear el, eh, el diseño que mencioné hace un rato que en el fondo es con un menú acá al lado derecho perdón, acá al lado izquierdo y un contenido al lado, al, contenido al lado de, derecho ¿Ya? vamos a hacer eso eso se hace a, en este caso aquí que, que es el contenedor principal obviamente si ustedes quieren cambiar más cosas como el menú de arriba los colores etcétera eso lo pueden hacer eh, por su por, por su cuenta con, con un diseño obviamente más complejo ya, entonces vamos a hacer algo súper simple que es agregar una línea acá y vamos a agregar un menú al lado derecho, izquierdo y un menú al lado derecho que en el fondo no va a ser un menú sino que va a ser el, el, el contenido principal ¿ya? eso es, muy bien. Y ahí ya estamos. Y obviamente aquí vamos a agregar un menú ahora con algunos eh, enlaces de prueba. Ya, aquí ya agregué el código. Obviamente pausa el video para no más lento el, el, el mismo, y bueno, agregué un menú y agregué una imagen, eh, algo bastante simple, pero simplemente para mostrar que ustedes pueden editar en el fondo el layout y que efectivamente funciona y que se puede cargar. ¿Y ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, acá ya está, entonces acá como ver ahora que al lado izquierdo quedó este menú, yo les comentaba, debajo quedó la imagen y el contenido ahora se corrió hacia la derecha. Entonces bueno, aquí tenemos ya el, eh, el layout eh, modificado, entonces ¿qué hay que hacer ahora? Cargarlo al librete. Entonces para eso lo que vamos a hacer es... Eh, guardar esto obviamente tenemos guardado nuestro archivo y tenemos que ir a la configuración de la tienda ya recuerden que este es eh, el layout local que tenemos que la tienda nosotros todavía no ha cambiado nada entonces nos vamos a la configuración y buscamos, eh, cargamos dentro de acá el layout ya lo vamos a arrastrar directamente para hacerlo más fácil y guardamos al guardar por defecto cargamos un layout se cambia la configuración al layout propio ¿Sí? y si ahora vamos a la tienda y actualizamos ya tenemos nuestro layout cargado entonces vemos que ahora en la tienda donde nosotros andemos perdón en, en, en, si nosotros cambiamos de enlace eh, la página va a cambiar ya, ¿por qué no, al cambiar acá me llevo otra página? bueno, porque los datos que estoy cargando los estoy sacando de la versión eh, oficial Entonces ahí me dice que mis datos de la tienda y la URL son otros Entonces obviamente me va a tirar para cualquier parte Entonces lo vamos a escribir en la dirección Obviamente yo, esto pasa porque estoy trabajando en la versión de desarrollo te están trabajando solamente con libre, de libre esto no pasa Entonces, pagos Ahí vemos que por ejemplo la página de pagos funciona tal cual como habíamos dicho eh, y, O podemos ir al catálogo y por ejemplo un ítem alimento Ya, Entonces, ahí tenemos todos los alimentos que están en ese catálogo eh, Y obviamente en todas las páginas vamos a tener nuestro menú que agregamos a nuestro layout Ahora, este es un ejemplo súper básico y en realidad acá lo que se recomienda es que ustedes hagan un diseño más personalizado en el fondo eh, no solamente agregando un menú que pueden hacerlo, o sea, basta, basta hacer eso como para ya personalizarlo pero si ustedes tienen su propia página web la recomendación sería que traten de hacer un layout para su tienda electrónica en Libre T, lo más parecido a su página y en su página web coloquen un enlace a la tienda y de esa forma eh, el usuario no va a saber si está en un lado o está en otro ya. entonces, eh, solamente y para terminar, para mostrar eso lo vamos a mostrar con un sitio de un proyecto de, de otro proyecto eh, si ustedes se fijan acá, dentro del menú que está arriba a pesar de que este, el diseño sigue siendo bastante simple pero tiene el enlace de la tienda esta es la página web. Esta no es la tienda electrónica librete, no, esta es la página web de este proyecto. Pero acá está directamente la tienda. Entonces yo voy a hacer clic acá en la tienda. Y se fijan, ahora sí me cambia la tienda electrónica de, de esta empresa, pero el layout sigue teniendo los mismos botones que estaban antes. un online contacto. Lo único que se agregó acá fue el carrito. Que en el otro lado no estaba porque simplemente no se ha agregado, pero se podría agregar entonces yo puedo hacer clic en rutas y me muevo de la tienda libre T a la página, de, la, de este caso la empresa o puedo ir a pago online y me muevo a la tienda libre T o sea, de esa forma queda transparente para el usuario dónde está, dónde está trabajando ya porque en el fondo es tener los mismos enlaces en los dos lados pero el usuario en el fondo le da lo mismo a dónde estar está y, y, y, y podría incluso no darse cuenta que se está moviendo entre dos páginas diferentes o Entonces sea, el resumen es que se recomienda en el fondo hacer eh, un layout personalizado dependiendo de eh, su página actual. Ahora, obviamente eso no es obligatorio, depende de ustedes y basta, eh, si ustedes quieren hacer cambios pequeños como cambiar los colores o colocar su logo grande arriba, etc. Eh, pueden hacerlo, ya hay, y no hay ningún problema porque en el fondo es la idea de este layout personalizado. Ustedes elijan cómo quieren el diseño de la, de, la, de la tienda. Bueno, ese ha sido el video. Obviamente esta parte es un poquito más técnica, eh, probablemente algunos van a tener alguna dificultad más más grande que otro en, en, en, en poder llevarla a cabo. Eh, si así nos pueden contactar, nosotros podemos ver si eh, alguna forma de, de ayudarlos, ya sea diseñándoles su propio eh, layout más personalizado. Generalmente si hacemos eso, lo vamos a hacer en base a alguna plantilla que les propongamos. ¿ya? O, eh, definitivamente, eh, la otra opción que sería que en el fondo empezamos nosotros a diseñar layouts y e irlo agregando al sistema. O sea que en el fondo ustedes pueden elegir dentro de un listado de layouts. Ya ahora, en principio, eh, por ahora está solamente el layout simple disponible y obviamente ustedes pueden personalizarlo como quieran bajando eh, la plantilla y editándola como ustedes quieran. Ya obviamente, si tienen consultas eh, sobre qué editar, sobre qué no editar, etc., recuerden que pueden abrir un ticket en el sistema de soporte que no se les va a contestar bastante rápido eh, que lo que tienen que hacer para poder tener un layout personalizado funcionando. ¿Ya? Bueno, ese fue el video. Eh, muchas gracias por haberlo visto, como siempre.